Vamos a entrar nuevamente a explorar la carpeta fuentes y en este caso vamos a ver de qué se tratan los archivos que tienen extensión TTC. Aquí los encontramos y si le hago clic a alguno de ellos, lo que nos vamos a encontrar es que en vez del nombre de una fuente aparecen varios nombres. En este caso de una familia de fuentes. Se trata de fuentes OpenType con contornos TrueType, pero que en un solo archivo están incluyendo varias variantes de la fuente. Veamos a ver que como particularidad la pantalla me aparece aquí, eh, me aparecen dos botones, anterior y siguiente. Con cada uno de estos siguientes yo puedo ir viendo cada una de las variantes que incluye la fuente. Esta es una de las posibilidades de codificación que permite OpenType. Es decir, que en un solo archivo tengamos todas las variantes de una fuente. También existe el equivalente a la fuente TTC, en donde la C significa conjunto. Son derivados de, de TrueType, son OpenType, pero son un conjunto de fuentes OpenType. Existen... Los archivos OTC, que corresponden a familias de fuentes codificadas en OpenType, pero derivadas de PostScript. Pero no tenemos ninguno instalado en esta computadora en la que estamos dando clase, por eso no lo podemos mostrar.